Bueno, pues estamos contentos, felices, muy contentos, amén, amén, muy felices. Es. Claro que sí, amén. Estamos contentos, Contento, estamos felices, felices, gracias. A de nuestro estar Dios. nuevamente aquí con ustedes. Amén, así claro es. Claro que sí. Lo no repetimos porque estamos contentos, estamos felices de poder estar nuevamente con ustedes después de una pequeña ausencia. Pero así bueno, es. aquí estamos. Eh, les damos la bienvenida nuevamente a estas reflexiones que hacemos. Uh -huh. eh, vamos a tratar de que sea cortita. Así es, eh, así es. Va a haber todo un año completo para continuar. Claro que sí, amén, así es. Pero el tema, el tema de hoy está bastante interesante, creo yo. Eh, olvidando lo que quedó atrás. Olvidando lo que quedó atrás. Olvidando lo Así que quedó es. atrás. ¿Cuántas cosas han quedado atrás? No, pues. Yo creo que muchas. Muchas cosas, muchas cosas. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Miren, lo, lo, lo más importante, creo yo, es vivir el día. Y esperar un día mejor. Amén, amén. Eh, dice el texto completo de Filipenses 3, 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, yo como el apóstol Pablo. No pretendemos que, que ya nosotros ya no, no, la no. tenemos más que hecha. No, no, no, no. no. no, no. Nos falta mucho todavía. Así pero es. Lo mismo, las mismas palabras de él las repetimos nosotros. Somos imperfectos, sí. pero ¿Yo mismo? Sí. No, no pretendo verlo no ya. No pretendo alcanzado. verlo ya alcanzado. Pero. Pero una cosa hago. Ajá. Pero una cosa hago. Y viste lo que va a seguir diciendo aquí el, el apóstol Pablo. Es que es bien interesante esto. Porque Pablo, en el pasado de él. Ajá. Es que todavía no conocía el de, de, de, de Jesús. Así es. ¿Era tremendo? Sí, claro. claro. Era tremendo. Perseguía sí, sí. a, a, a los cristianos, los, los encarcelaba. Así y si es. fue los, hasta los mataba. Así okay. es, correcto. Y dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces lo que está adelante es lo más importante ahora. Miren. Amén. Y ya estamos ahorita a día 7. A día 7 del, del año 22, 2022. Ya estamos a 7. ¿Cuántos días han pasado ya de este año? Pues ya se pasaron 6. Estamos en el, en el Este séptimo. es el séptimo día. Exacto. Este es el séptimo día de este nuevo año. Entonces, pero yo escuchaba a, a un hermano predicador. Eh, y me gustó lo que dijo. Ajá. Y es lo que quiero traer a, a este momento, sí. a este día, a esta hora, en este, en este mismo instante y momento, momento que estamos amén. Eh, haciendo la, el video. Sí, amén, amén. Y quiero platicar tanto la historia que él comentó. Dice que eh, le dijeron que se sí puede ir a orar por una persona. Ajá. Eh, que, pues, estaba no angustiada sé. y todo sí, eso. Sí, ¿no? estaba mal. Y. ¿Y le que pues, pues, pues que no pudo olvidar a su hijo que, que, que falleció. Bueno, pues vamos. No preguntó cuánto tiempo tenía el, el hijo de muerto, pero dijo, pues vamos, ¿no? Sí, Ellos claro. Bueno, a saludar a esa, a esa personita. Y ya les mostró ahí. Dice, mira, como dejó su cuarto, sigue estando igual. Ahí no nos metemos para nada porque nomás así entro, es, nomás para es. recordarlo, pero nada más. Nada más, no, todo está intacto. No, pues cuánto lo sentimos, ¿verdad? Le dice él, sí. ¿verdad? Pues que ella ha perdido a su hijo. Sí, pensando eh, que tenía poquito, ¿verdad? Pues pensando que tenía días, semanas, sí, sí. quizás. Y cuánto tiempo hace que murió su hijo? No, pues ya tiene 17 años, 20 sí, años ya. ¿Cómo? Oiga, pues se quedó en el pasado. Uh -huh. Olvídese sí, ya. Sí. Eh, claro. Trate de, de vivir el presente. La vida presente. sigue, sí, claro, claro. Trate de vivir el presente. Tiene más familia, tiene más amistades, tiene más conocidos, tiene más, más cosas que hacer. Pues, dele gracias a Dios por el hijo que tuvo. Así es, exacto. Pero bueno, ya, ya se fue. o pues sea, ya con tantos años, pues, pues ya es. Improcedente este, no, que usted quiera mantenerlo vivo hasta este momento, cuando ya hace 17 años que. O 18 que, años Que, que, que, que partió que ya. Uh -huh. ¿Y cuántas cosas.? es Aquí es donde queremos llegar a, a la reflexión. ¿Cuántas cosas hay I mean, así es. que nos molestan de algo que pasó ayer, antier, el año pasado, hace cinco años, hace 10 años, hace 20 años, hace 50 años atrás? Uh -huh. Es muy común, es muy común, dentro de la misma familia, a veces de las vamos a llamarle así, la, las ofensas entre la misma familia. Sí. Y que no pueden perdonar el, al hermano o a la hermana por lo que dijo o hizo hace años. Años. Pero la persona que está en esa condición no está viviendo. Claro, claro. Claro, porque traen un montón de, de cosas ahí encima que no, no, no puede ser... Libre no es feliz, es siempre es feliz. acabas de mencionar una palabra eh, sí. perfecta. No es libre. Sí, no, no es libre, no es libre. Háganse cuenta que traen un costalón de, de, de alacranes ahí cargando. Uh -huh. Y que cada sí. vez que se mueve uno de ellos y le pica, se vuelve a acordar. Exacto. Y se vuelve a acordar. Exacto. Se, como si fueran puros alacranes lo que va cargando, pero un costal lleno. Oiga, sí, no, no, no. ¿A usted le pasa algo como eso? No, ah, no. Qué, qué tremendo si te está pasando lo mismo. ¿Sabes qué? Así es. Vas ah, a que olvidar. Claro, hay que. Tiene si que era tu hijo, tu bienvenido. hija, tu hermano, tu hermana, eh, tu pariente, tu eh, lo que haya sido. Tu amigo, eh, compañero de la escuela, es compañero de, de trabajo, eh, qué sé yo. Eh, ¿Cuánta gente nos ha hecho algún, algún mal o sí, alguna sí. Eh, mala situación por la que pasamos y que no lo hemos podido olvidar? Mala acción. Y ahí tenemos el cajón de los recuerdos. El baúl. Y, y no podemos deshacernos Exacto. de ese cajón de los olvidos. Sí. Ahí están almacenaditos, bueno, los tenemos hasta congeladitos ahí para... Frescos. Sí, porque estén sí, frescos siempre, sí. Sí, no, qué barbaridad. Y, y, y esto es bien común. Esto es bien común, mi amado, mi amada. Que estas cosas estén pasando en la vida de, de nosotros. Sí. Y digo de nosotros sí, sí, sí. como seres humanos. Sí, claro. Tenemos que olvidar. Tenemos que enseñarnos oh, a olvidar Dios. todas aquellas cositas que nos molestaron... En el momento que sucedieron. Claro. Sí, hay que, hay que dejarlo ya atrás. sino Porque ¿de qué, ¿de qué le sirve a la persona estar recordando este cosas que, que te dañaron? O sea, para amargarte más la vida y estar eh, en ese sufrimiento, en ese dolor... Eh, el el estar recordando Pues no, no, no, no Es que no es así ¿Sabes en qué me acordé eh, ahorita? Me, me vino a la mente uh -huh. eh, Los morcajetes esos de, de piedra uh -huh. Y que ahí estás Moliendo bueno. <risa> el, el, el chilito el, la, la, Para hacer la salsita decir, ahí, estás, sí, ahí estás, ahí estás Hasta que lo Pulverices o, o lo haces sí. Líquido, sí. ¿no? Ajá. Entonces Tenemos que olvidarnos tenemos que olvidarnos Ay, de aquello es. que aconteció, aquello que pasó, aquello que ya no tiene ningún sentido que claro. estemos ahí remoliendo ahí. Ahí estamos ahí estamos. Ahí estamos. No, no, no. Y en cualquier plática ahí sale el detalle. Sí. No vives así. y no dejas vivir porque estás siempre recordando siempre lo que recordando, no debes de recordar. Así es. Esto sucede hasta en las mejores familias. Así es. Dicho sí, de esa manera. Mi amada, mi amado, ¿qué tenemos que hacer? Hay que seguir adelante. Así es. Y dice ahí el 14. De ahí del, sí. del 3.14 de Filipenses. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Tienes que tener metas, uh -huh. tienes que tener objetivos en la, en la vida. Estamos empezando el año. Ya lo que Así no es. hicimos el, el, el, el, del día 6 hacia atrás, ya, ya, ya, ya no, no lo hicimos. Ya no se hizo, no. no Pero no. ahora sí. Pero sigo la ahora meta. Te, y ahora, ¿qué, ¿qué tienes adelante? Así Para es. Para que lo que no se ha alcanzado, ahora sí lo alcances. Claro. Ok. Sí. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta. Considera que el Señor en alguna forma, en alguna manera, Él nos tiene preparados algo. Sí, amén. amén. Porque no estamos aquí de pura casualidad. Porque Dios siempre tiene sí, un propósito hay, hay para, para todos y cada uno de nosotros. Hay un propósito. Entonces, un propósito si Dios tiene un propósito señor. para nuestras vidas, Pero sigamos a, adelante, olvidándonos lo, lo de atrás, lo que falló, lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que se dejó de decir, eh, ya, ya lo pasado ya está pasado. Así es. Ya no podemos regresarlo, ya no podemos volver atrás en ese sentido. Así es. Entonces, fíjense lo que nos dice aquí en Filipenses, en Efésil, perdón. Sí. Ahí un poquito atrás, ahí los que tengan su Biblia, en el capítulo 5. sí. Sed pues el uno. El uh -huh. cinco uno, sí. Sí, sed pues invitadores de Dios como hijos amados. Uh -huh. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. ¿A Dios? Sí, a Dios en olor fragante. En olor fragante. Que, que, que cuando estemos platicando con alguien, seamos como un olor fragante. Sí. No como algo que, que, que, que apesta, que haga. Sí, que no, no. Como que, que, que, nadie, que la, nadie lo aguanta. La plática sea grata, que sea ¿Agradable? edificante, que sea eh, algo eh, precioso, no, no no estar. Y si vas a hablar sí. de alguien, habla lo bueno. Claro. Habla lo bonito. Claro. Habla lo agradable. No hables sí. solamente. Eh, lo, lo, lo malo, lo, lo, ¿para lo, malo, lo sucio. No, lo, no, lo que no, no, no te agradó en el momento Y que todavía estás ahí guardando Entonces Es como en el matrimonio ¿Cuánta gente Se ha divorciado O ha perdido A, a, a su compañero sí. o compañera Si te vas a recordar Recuerda nada más lo, lo, lo agradable Y lo demás, olvídalo Así es, correcto Olvídalo, porque si no lo olvidas Siempre va a estar ahí machacando, machacando, machacando. Y va a estar ahí con, con el cajete y dándole muele, duro, y duro y duro y uh duro. -huh. Usa mejor la licuadora, pero ya lo da rápido y, y ya. Sí, claro. Mira. Así es, así es. es. Esto es lo, lo más importante que te queremos dejar en este momento. Amén, amén. Lo más importante que te queremos dejar es... Olvida ese trago amargo. Olvida todo aquello... Que no se hizo, o que se hizo mal, o que te molestó, o que te fastidió, o que te ofendió. Vamos Así a olvidar. Es, olvidar, olvidar. Y que olvidar. este año pongas nuevas metas, nuevos propósitos, que sean nuevos objetivos. Claro. Y, y que tu vida cambie, sí. que, que sea transformada, Humil. y que tú seas de edificación para los demás. Que nos regocijemos en el Señor siempre. Que, que uh, nuestra alabanza uh, sea continua, como nos dice ahí en Filipenses 4, Filipenses 4.1. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Y en el cuanto dice regocijados en el Señor siempre, y yo otra vez digo, regocijados. Regocijados. regocijaos, es que estés contento, que sí. estés feliz, que, que, que, que estés ahí. Que estés contento. Oye, Amén. Esta Amén. siempre anda eh, Amén. A, anda arriba, anda, sí, siempre anda sí, sí, sí, contento, claro. anda, anda, feliz. Así es. Así seas tú, mi amada. Que sí. Así seas tú, mi amado. Sí. Ya lo pasado, ya está pasado. No lo puedes regresar. Sí, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y eso es lo que eh, tenemos que siempre estar... Este, con ese pensamiento. Sea, este, con ese pensamiento, las antenas levantadas. Bien, bien. Bien levantaditas. Bien, bien levantaditas, sí. Porque eh, sí. El, el, el diablo este, es tremendo. O sea, hay mucha... Mucha distracción para que tu, tu mente y tu corazón no estén en el lugar que debe de estar. Eh, con tantas cosas que hay ahorita con la tecnología, este te distraes, te distraes, te distraes. Entonces, por eso, para nosotros, o sea, el, el libro, la Biblia, es, es lo mejor. Porque sí tenemos el, el, el computadora el, el, el celular, pero si, si vamos a, a, a meditar en el Señor y, y, y vamos a estar este, orando y, y vamos, o sea, necesitamos necesitamos la dirección del Señor. Entonces el Señor nos habla en su palabra. Amén, así es. es y, y, no, y ahí no hay distracción y, y, y, y no trates de, de, de, de cambiar de canal porque pues te distraes. Te distraes y no, no, no llegas al lugar que quieres llegar. Exacto. En, en la oración, en la meditación eh, eh, O sea, el devocional que, que, que tú hagas este Hazlo directamente eh, pues a puerta cerrada con el Señor Y, con el señor, y, y, y ahí entonces el Señor eh, se complace Porque sus hijos están en esa comunión perfecta Que debe de ser en, en él a través de Cristo Así Jesús es. Y para cerrar el comentario de hoy porque le dije a mi esposa, a ver si no nos pasamos de mucho tiempo. Sí. Quise que, que esto lo hiciéramos corto y ya nos extendimos bastantito. <ríe> Miren, ¿sabes cuál es el problema principal? La falta de perdón a quien supuestamente nos ofendió. Sí. La falta de perdón. Cuando no mm. hemos perdonado, siempre estamos ahí con el recuerdo. Exacto. Por eso siempre, lo que eh, no debes de, de recordar, ahí está, siempre recordándose, siempre recordando. Así ya es, Ya basta es. de eso. Uh -huh. Tenemos que enseñarnos, tenemos que enseñarnos a perdonar. Amén. Imagínate que, que Dios nunca nos perdonara a nosotros todas nuestras faltas. ¿Sabes qué? El camino es al infierno. Sí, no, no. Pero no, él, él, él nos toma, nos perdona. Así es. Y nos da un no vivir en el Señor. Casi sea de aquí, de hoy, de ese instante, en adelante tu vida. Así es. Y si no puedes solo, o no puedes sola, pídele al Señor, Señor, ayúdame a olvidar ayúdame todo a olvidar, eso que, que, me, me, que me lastima. Ayúdame a, a olvidar todo aquello que me ha hecho daño por años, porque a veces sucede eso por años. Por años, por años, sí. sí. Lo que de, ya se fue, ya se fue. Considéralo de esa manera. Definitivamente. No te vas a olvidar, por ejemplo, mi, mi madre ya, ya tiene muchos años que se murió, y sobre todo mi papá. Pero no por eso lo, lo, lo tengo que tener siempre tan, tan presente así. Y si me voy a recordar de él, que sea lo bueno de él. Claro que sí, claro que sí. El buen ejemplo, sí. la... Eh, lo, lo que fue bueno para mí y, y Incluso para, mí, para, para, para la, mi familia, para, familia. Para, para mis hermanos y todo eso no Entonces, cuando nos recordemos Que sea algo bueno y digno De ser alabado Amén, así es Y sí, poder decir, verdad Mis pecados son borrados ya El Señor los sepultó uh -huh. En la más profunda mar Mis pecados son borrados ya porque Amén. el Señor ya, ya me lavó con su sangre preciosa. Ok. Mire, ya van a ser es. 20 minutos. Vamos a dejarlo aquí. Amén. Y ustedes díganos si quiere que continuemos con el tema. Y lo hacemos en el siguiente video. Así Pero es. aquí tenemos que parar. ¿Por qué? Porque habría mucho más que decir. Así es, así ¿Cuántos es. ¿Cuántos versículos más podíamos sacar? <risa> No, no sé, pero sí, podrían no, no. ser muchos, claro. muchos, muchos temas al respecto. Entonces, miren, vamos a orar. Amén, amén. Yo voy a mi esposa que ella haga Así esta ya. primera oración del año, eh, aquí frente a ustedes. Amén. Y luego yo termino con una más. Padre, le alabamos, le glorificamos, sí, dándole honra, gloria y alabanza. Gracias, Señor, por su grande amor oh, y su sí, grande mío. misericordia que usted tiene, Señor, por, para la humanidad, Señor, que usted tiene para sus hijos, Padre Santo, y aún todavía dándonos esa oportunidad, Señor, porque su venida es pronto, Señor. mire por Vemos todas las cosas que están pasando en este mundo, Señor, y sus profecías, Señor, se han estado cumpliendo al pie de la letra. Usted dice en su palabra que todas las cosas... Pasarán y su palabra se cumplirá. Amén. Padre, tenemos que estar listos, Señor, para su venida y todo aquello que nos estorbe, Señor, hay que quitarlo, quitarlo y, y estar consciente, Señor, de que eh, el Satanás está eh, únicamente viendo a quién devorar por el descuido que hay en, en las vidas, Señor. Padre, ayúdenos, Padre Santo, a ser mejores cada día, Señor, y dar un buen testimonio, Señor, para su honra, gloria y alabanza, Señor. Entonces, Padre Santo, que estemos siempre, Señor, listos, como nos dice ahí en su palabra, ahí mismo, Señor, en Filipenses 4, Señor, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Padre, gracias, gracias por sea, su Señor. bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Aleluya. Gracias Señor. Aleluya. Amén. pero bueno, permíteme hacer una oración más. No sé cuántas Amén. personas pueden estar ahorita en la necesidad de, de la oración por salud. Por las finanzas uh -huh. Y por cualquier otra necesidad que pudieras tener En, en, tu, en tu vida En, en tu persona amén, en, amén. en tu familia Simplemente Glorifico, Puedes sea, poner tu mano Sobre tu ser querido O bien ahí sobre Señor. tu pecho Y decirle al Señor Señor, Gracias, Señor. aquí estoy Aleluya. Ponga su amor y su poder, Señor, sobre mi vida. Nada imposible. O bien sobre la persona que tú quieres sí, bendecir. Cristo, sí, Señor. Toque y con su santo, mano de poder, Cualquier señor. dolor, cualquier enfermedad, cualquier situación, por crítica sentido, o por difícil santo, que sea. Señor, obre maravillosamente, Señor. Lo ponemos en sus manos. Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, sí, Señor. Para usted nada, nada, nada es imposible. Sí. Seas y por eso, Señor, Gracias, declaramos señor. la victoria, declaramos la bendición sí, y declaramos la sanidad. Sí, Señor, declaramos victoria y sanidad. En declaramos, el de Señor, Jesús. La, prosperidad, declaramos declaramos, la prosperidad y declaramos, Señor, un sí, año señor. muy un muy año. bueno y muy agradable sí. para mí y para sí, los sí, míos bendecido, bendecido. y para todos los demás. Sí, Señor. Y Padre Santo, Gracias, señor, ayúdenos a hacer cada vez. Palabra mejores. Gracias por su bendito amor. Para su Señor. honra, para su Gracias, gloria Padre. y para su alabanza. Le amamos, Señor. En Cristo alabamos, Señor. Padre. En el amén. Jesús, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Y amén. Amén. amén. Mi amado, mi amada, les agradecemos su presencia por aquí así con nosotros. Así es, así es. Gracias por ver el video. Gracias por compartirlo. Y eso es lo, lo que más nos va a agradar que lo compartas. Así es. Y pues bendiciones. Sean bendecidos. Y nos vemos en el siguiente Dios. video. Amén. Bendiciones para todos. Amén.